Hola, sí, sí, hola, ¿se, ¿se me escucha? ¿se me escucha? Hola, 1, 2, 3, 1, 3, probando, sí, hola, hola, hola, muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo show, bienvenidos a este show de risas, hoy tenemos a nuestro invitado principal, yo, ah, gracias, gracias, espero que estéis preparados para reíros y romperos la caja torácica de la risa que os va a dar, bueno, pues vamos con el monólogo. No tengo chistes. Este corto. Oye, Pancho, ¿estás obsesionado con la comida? No sé a qué te refieres, croquetamente. Croquetamente, dice. Croqueta, joder, estas empanadas que me hace mi madre y me hace mi abuela. Esto ya me, hizo, me hicieron croquetas. Estaban muy ricas. Muchas gracias. Un, Un beso, beso, mamá. <risa> A lo mejor me, me está viendo. <risa> croquetas. Croquetamente. <risa> Croquetamente, dice. <risa> bueno, nada. Pues ahí está el chiste. Croquetamente. Este es. <risa> este, este, este, este es buenísimo. Eh. Eh, Antonio. <risa> pues son dos, son dos jardineros, ¿no? Estos son dos jardineros ¿no?, que, que están ahí, pues eso, haciendo su, sus labores de, de jardinería, ¿no? Pues cortar ahí las malas hierbas y todo eso. Y dice, Antonio, dime Manuel, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo podamos? <risa> ¿Eh? ¿Cuándo podamos? Claro. <risa> ¿Cuándo podamos? Cuando poda porque porque son jardineros que están haciendo podar, claro. Ay, Dios santo. Esta voy a necesitar un ayudante, así que bueno, voy a por Aquí tengo a mi ayudante. Eh, hola, hola, eh. ¡Ah, que me voy! ¡Que no! ¿Habías pensado que era uno salió, de verdad o qué? Pues no, es de este peluche, es de peluche. Y bueno, pues ¿qué ha no un chiste? Dice... A ver... ¡Joder, joder, joder, joder, a ver. el dinosaurio... El dinosaurio Gervasio. El dinosaurio Gervasio se llama así. Dinosaurio no Gervasio? ¿Qué? ¡Hola! Os presento a mi ayudante, el dinosaurio Macario. Eh, te voy a contar un chiste, Macario, ya verás qué, qué gracia te va a hacer. Mira, esto, esto es un chaval, ¿no?, eh, que va, a, al museo, ¿no? O, va al museo, ¿no? Va al museo y, claro, pues él tiene curiosidad de saber qué, qué edad tiene, pues, uno de tus parientes muy, muy próximos. Él, además, un diplodocus de estos, ¿no? ¿Sabes qué, qué te digo, diplodocus? Sí, pues... pues pues el caso es que… <risa> ¿Por qué pones esa cara tan tordilla, hombre? Que tu va a gracia, ya verás. Pues mira, le pregunta a, al vigilante… Al vigilante porque es que por ahí no, no había nadie en el museo, entonces le pregunta al vigilante. Que al fin y al cabo es a, a quien le preguntamos, ¿no? A, a los vigilantes. ¿Eh? Cuando tú vas a comprar al Mercadona, qué preguntas? Pues al vigilante, claro que sí, porque nunca, nunca hay alguien para atenderte. Bueno, perdona, que me, que me estoy distrayendo, vamos, vamos a lo del museo. Entonces <risa> le preguntas, Es que es muy bueno, muy bueno. ¿Tú me preguntas al dinosaurio? Digo, no, al dinosaurio, ¿no? Al... Al... Me preguntan... Deja de reír, hombre. Me preguntas... ¿Qué es que Dice, ¿tú cuántos años tienes? Y con tiene? Dice, no, no, no, no, no, no eh, le, preg le, pregunta, le pregunta al vigilante cuántos años tiene el dinosaurio. Vale, no, no, no, el vigilante, claro. Y, y le dice, Pues el dinosaurio tiene 33 33.333.023 años. Fíjate tú. Y dice, claro, y el chaval se queda pensativo y dice, joder, ¿qué método tienen esta gente para, para calcularlo? Digo yo, dice, bueno, yo es que cuando entré, el dinosaurio tenía 33 millones, 33 años Y como llevo 23 años trabajando aquí, pues digo yo, ¿qué tendrás a dar, no? <risa> Claro, me ha <risa> costado la suma, la suma, ¿por qué, qué si no? La suma. <risa> 23 años, claro. Joder, pues anda que, que no me ha costado acordarme de, de la cifra, que era complicada. Ay dios. Vamos a al siguiente chistón, anda. Ay He puesto he puesto acorde he puesto acorde para la ocasión aquí con, con dos ojitos ya ya tendré, por qué. Dice, todo el jamito que, que viene corriendo a, a su madre ahí con un chazón en, en la mano y esto lo sé por qué, porque que, ahí yo con la moto, ahí en Ávila, eh, estuve con, con la moto y es que, pues yo tonto de mí, vi una serpiente en el suelo y, y la cogí, claro, porque me creo aquí en Fran de la Jungla con, con sus crocs, ¿no? <risa> pues, pues nada, pues voy, cojo la serpiente y ¿qué pasa? Pues que me muerde. ¿Eh? Claro, sí, y claro, pues, pues es que esto se puede extrapolar al chiste, porque claro, yo, me peco yo ahí corriendo a, a lo que es mi madre y le digo... O, oye, oye, mamá, mira, mira lo, que, lo que me ha pasado, que, que estaba ahí jugando pues, con una serpiente que creía que no era una culebrilla y iba mordido, mira cómo se, ha, se me ha puesto la mano, que se me puso, ¿eh? Y dice, pero hijo, así, porque las madres tienen así una bomba de pito, pero hijo, o algo así, y dice, pero hijo, ¿qué, qué, ¿qué te ha pasado? Y dice, mamá, que, que me ha mordido, que me ha mordido. Una, una serpiente, dice, dice, pero, pero, pero cobra, dice, no, mamá, me ha mordido gratis. <risa> claro, o sea, sí, claro. O sea, padre, va a pagarte por, por insuflarte el veneno en la mano, ¿no? Hay que fastidiarse porque es que últimamente ya cobran por todo, ¿eh? Ya cobran por todo, ¿eh? ¿Eh? No, tú, tú estás ahí tomándote tranquilamente un café en la terraza de Madrid y, y de repente te cobran los hielos, ¿eh? Dices, ¿a dónde está venido? Pues, pues así, la, así va la cosa, ¿sí? <ríe> y lo de los ojitos, pues, por lo de la serpiente, por si no lo, no lo habéis entendido. La cobra, la cobra soy yo. <ríe> bueno, es un poco malo. Es muy malo. Dice... <ríe> Están ahí tranquilamente tranquilamente do, dos moscas y, y, y, y claro, el caso es que no se acerca una a la otra y, y, y le pregunta Antonio a, a Pablo, dice Pablo, oye, ¿tú, ¿tú por qué crees que esas moscas no se juntan? Pues, dice, seguro que es que están mosqueadas <risa> ¿Ya? ¿Y, ¿Y cómo sabrán la otra mosca cuando se han perdonado? <risa> seguro que le mete un zumbido <risa> Ah, pues mosca, Las moscas, pues, un mar Claro, los zumban también zumban, ¿sabes? Retozan, también sus coitos, claro. eso es muy malo. Corta, corta. Estos son los soldados y bueno, esto empieza así. Dicen, hay que ponerse, hay que ponerse así. ¡Soldado López! ¡Simi! ¡Que me tiro esto! ¡Que me tiro esto! Era demasiado fusivo. Bueno, a ver. Ahí, que me tiro el decorado. <risa> Empezamos otra vez. Vale. Soldado López. Y dice el otro. Sí, mi capitán. Y dice... Lo, no le vi... <risa> Espera, no. No le vi ayer en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán. <risa> Pues, bueno, lo, lo hemos intentado, no sé si es qué gracia habrá tenido, pero, pero a lo mejor os reís un poco Sí, sí, sí, pues, pues eso, pues, pues claro, la prueba era de, de camuflaje, no lo había visto ¿Os habéis fijado en el gorro que llevo? ¿Eh? Es de estos tipos de pedida de soltero, ¿eh? Como si fueras policía, entonces sí, lo hago ahí un estrictis o algo Pero ¡Uh! que no, el espectáculo no va a ser, hombre Que más pesos esto es un chaval que, que va a una entrevista de trabajo, estas que, que la, ya hay pocas aquí en España, ¿eh? y, y va a la entrevista y le pregunta eh, el entrevistador, eh, dice, ¿qué, qué, nivel de, ¿qué nivel de inglés tiene usted? Y dice, yo pues alto, de esto es de, de Cambridge, ¿eh? de, de, de Cambridge, y, y le dice el entrevistador... Dice, bueno, a ver, demuéstreme. Demuéstreme su nivel de inglés. Eh, Pongan una frase eh, el color amarillo. Dice. Póngame un. Póngame un vaso con yellow. Con, con yellow. Ay, anda, ¿cómo te gusta la fiesta, eh, bandido? Anda, que. Si sí, yo soy bilingüe, claro. A ver, tengo. tengo do, dos lenguas. Bilingüe. ¡Claro! <risa> Una lengua guay, ¡Ay, serpiente! Y la que no cobra Oye, Manuel ¿Sabes que, <risa> que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años? ¡Pues ya debe andar lejos, <risa> chaval! ¡Claro! Allá estará en Asia ¿Eh? Pues claro a toda, toda Desde los 4 años ya, a saber qué edad tiene ahora Toda su vida ahí Yendo, andando en bici. Pero claro que andar en bici no, no se dice, claro. Porque andar ya es, es usar los pies. Tiene que ser montar en bici, digo yo, ¿no? Pues claro, andar en bici es otra cosa. Como, yo que sé, como si, si caminas encima de la bici, ¿no? Andar en bici. Oh, no tiene sentido. pero andar encima de la bici, pues, pues tiene más, más sentido, claro. Y el chiquillo pone todavía tenía la pelada de la que yo voy a contar los chistes y yo ¿no? Ahora que no es una agujeta de pobre. Pero voy a unas piernas ahí como Como muy lamen ahí. Bueno, venga. Ahora siguiente, anda. Vale, voy con esta venga, vale. Y dice.. Vale, vale. Voy con esta. Esto es un borracho. Esto es un borracho que, que va en moto y, y se choca contra una señal de tráfico Entonces le pasa un, un guardia civil y le dice ¿No vio no vi usted, no vi usted la flecha? Y dice Lo que no vi fue al indio que me la tiró <risa> <risa> estaba, estaba bien... ¿Eh? Inflado Ay, <risa> Estaba... Joder... Ya ves dice, dice... Mamá, que, que ya no quiero piscina y dice, anda, niño, cállate y sigue escarbando. Claro, es que estaba. Estaba ahí el pobre con las uñas en carne viva. Estaba el pobre ahí escarbando en el suelo. Hombre, no anda que no se jodía la madre ese. ¿sí? Tú vas a querer algo, dice, dice. dice Eh, ¿Cómo es esto? Eh. Que usa mucho el femenino, en plan. Mamá, quiere una moto, dice. Ni moto ni mota, <risa> ahí, la, la madre, ¿no? y, y luego no te quedas tú porque, porque claro, yo ahí de pequeño tenía peligro. Porque claro, tú hacías cualquier tontería y, y que corrías por el pasillo que dices tú que esto no se acaba, que parecía que parecía el campo de oliverio, Engie ahí la madre con la zapatilla que te la lanzaba y te daba, te, te daba ahí con el canto de la zapatilla que te hace una a tú. ¿eh? Y parecía un mueble, que parecía. Y los misiles de Estados Unidos tienen tanta precisión como la zapatilla de una madre. Anda que no. <risa> ahí está chivando el apuntador, los, los chistes por ahí. Y dice, a ver, eh, dice, a mí me. A mí me gusta.. Me gusta mucho la, la, música, la, música, la música clásica. Y dice. Be Verdi, <risa> me encanta. Era así, si era así, ¿no? <risa> Es verdad, claro. Pero, pero, claro, esto no vale con todo, con todo lo, lo de música clásica. No puedes decir mochar. Dice, <risa> me, me, me, me gusta la música clásica. Dice, mucho me gusta mucho. Claro, pues, mochar, pues mochar, mucho. Bueno, no. O, pero, pero, puedo decir, en plan, dice... <risa> eh... Eh, ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que, que, que Mozart era de pueblo? Porque, porque así le pusieron el, mo, el nombre y dice, ¡Mozar! Claro, sí. era, era lo que decía la chavala, lo que decía los chavales a, a cuando pasaba la chavala, Mozart. Pues, pues eso, <risa> chopin. Chopin. <risa> <risa> <risa> <risa> dice, pero esto, esto, esto también se puede extrapolar a, a otros artistas, ¿eh? Dice. Dice. Eh, yo creo que, que la familia de este famoso eh, compositor de, tenía mucha hambre o pasaba muchas penurias en, ese, en esa época, porque para ponerle a su hijo Chopin... <risa> y no, chopen, dice, a un bocadillo, Chopin. <risa> y no, cayó chopen, Y se ahorraban. y se Se <risa> sí, no, no, Todo es que no te va, no te es que se muere de risa. Pero que... ah, no te rías hombre, que estamos grabando. <risa> pues estar de silencio, pues no porque, claro, pues es muy raro eso, <risa> claro. <risa> es muy raro eso. <risa> Ay güey. Ah, ¿En el colegio eh, me eh, está pegando? dice bueno. Pero, bueno, que no sé qué hemos tiene un unicornio, pero bueno. Y dice, más o bueno, menos te habrás vengado ¿no? Y dice, claro, si no me vengo, me matan. <risa> ¿Me vengo, claro? Claro, no me vengo. Pues bueno, pues ahí está el chiste. Que lo haya cogido... Que lo devuelva ¿Por qué Terminator nunca se ha hecho jugador de rugby si es tan grande? Y dice Porque tenía que, que corear su nombre Y, y es bastante complicado tú, Dime tú a ver cómo, cómo coreas Schwarzenegger y Dice dame una S Dame una, una, una Z o, o no sé cómo se escribe Schwarzenegger Imagínate Arnold Schwarzenegger o ¿Cómo, cómo dices cómo dice tú Schwarzenegger? Schwarzenegger Schwarzenegger Schwarzenegger pues no lo sabes, y a ver cómo corregas tú eso, no, pues se hizo robot, se hizo robot ahí, uh -huh. que, que se hundía ahí y, y, y sacaba el dedo, ¿sabes? En plan, bueno, pues me estoy hundiendo en, en, en hierro fundido, pero pero me da igual, yo saco el, el ojo ok para arriba, ahí el arroz Schwarzenegger, que, como decía, sayonara baby, sayonara <ríe> baby, una, una palabra, sí, sí, sí. O, o, o volveré, volveré, ¿sabes? En inglés creo que tiene más gracia ¿eh? I come back, o dice algo de eso, sí I come back, ¿sabes? Ahora el tío está, ¿eh? Ha hecho un, un señor, ya es mayor Creo que se hizo congresista o algo de eso, ¿no? Un político, se volvió político <risa> está, está curioso, ¿eh? ¿sí? Dice, dice Car cariño, mira que ya hemos estado <risa> Montado la, la, la cama de, de Ikea, pero cielo, era un armario. Pues, pues ya lo sabré yo, he tenido que montar ahí todos los muebles. Y, y, y es que mira que nunca mira nunca las instrucciones y siempre te, te faltan piezas. Pues es que en Ikea, en Ikea, para ahorrar, estos son muy inteligentes. Tienen piezas que son genéricas para, para hacer cualquier tipo de muebles. Y si tú las juntas, te puede hacer el halcón milenario. Fíjate. Sí, si te lo montas bien, puedes hacer el halcón milenario o incluso un bon 747 sí. Pero claro, te tienes que encontrar el manual de instrucciones eh, yo, yo... un día... A, a, un día... Pues me monté sin querer... Un... Un cofre No... No... no sé qué me monté Se sí, dice yo... Y yo... Se sí, Dice... Yo un día me monté sin querer, sin querer quería una, una, una mesa la, para la cocina y me, me monté una, una mesilla de, de noche y eso era de noche y, y de día no me servía, solo no me, no me servía de noche porque Vázquez no tenía patas, era tan fea que solo, pues, solo servía con la luz apagada, pues la luz encendida es que no parecía una no? mesa, <ríe> no parecía la mesa eso, pero es una mesilla de noche. Y de noche y de día, era o tipo, de, por ejemplo, ¿no? podía poner a lo mejor la cámara encima, pero, pero de mesa, de mesa poco, pesa poco.